Bien, entonces eh, arranco nuevamente. Marcela, muchas gracias a ti. Muchas gracias a Open Education por, por la invitación a estar hoy acá. Comparto plenamente con Marcela la necesidad de tener más espacios en español, de poder discutir entre nosotros los temas que nos interesan en, los, en, en, en materia de apertura. Y por eso para mí es, es un honor y es un gran placer estar hoy acá. De hecho, eh, era parte del panel, estaba junto con Patricia eh, íbamos a presentar lo que ella era hoy, hoy sola porque pues, me movía a moderación, pero mi corazón está completamente con ella y quién sabe si de repente le robe algunas palabritas. Eh, nada, estamos en este momento, eh, hola, me, me perdieron, no. Estamos en este momento para empezar el, el webinar 23 que eh, dentro, del, dentro de la acción de cooperación eh, va a tener tres fabulosos eh, participantes. Vamos a arrancar ya mismo para no, no perderle el tiempo, con el primero es el informe y sitio web sobre estado de las flexibilidades de derechos de autor en los países de América Latina, un informe realizado por Patricia Díaz y que desde Carisma hemos tenido el placer de acompañar y de darle mucho eco. Patricia, desde Uruguay, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias Caro. Eh, les cuento que eh, antes de, no tengo presentación, básicamente lo que quería compartir con ustedes es el trabajo que hemos hecho y eh, el trabajo que hemos hecho a nivel eh, de, internacional y, y el contexto que tiene este sitio antes de mostrar el, el sitio web, eh, que es una herramienta muy útil, pero creo que es bastante importante eh, hablar sobre el contexto. Primero me presento, mi nombre es Patricia Díaz, eh, yo eh, formo parte de muchos gorros, capítulo Creative Commons Uruguay, núcleo de recursos educativos abiertos de la Universidad de la República, eh, también en, el, en lo, todo lo que tiene que ver con la red de recursos educativos abiertos de eh, formación docente en Uruguay, pero hoy vengo con el gorro de DADISOC, el Laboratorio de Datos y Sociedad, que estoy participando en una coalición internacional eh, de acceso al conocimiento, eh, en el marco de un proyecto mundial. Eh, ese es el marco de este sitio web y de esta herramienta que voy a presentar. Eh, déjenme que comparta pantalla y les muestre... Bien. Eh, el sitio web se llama eh, Flexibilidades al Derecho de Autor de Am eh, eh, en América Latina. Es un informe y una herramienta a la vez. Pero como les comenté, prefiero antes de, de, de entrar en tema, eh, comentarles en qué, en qué marco fue creado este, este reporte. Eh, a, a principios del año 2001 se, se lanzó la, eh, un proyecto... Eh, que tiene foco en el derecho a investigar y su relación con los derechos de autor. este ahora, Aún no tenemos sitio web propio, por lo tanto estoy mostrando la página web de anuncios del eh, de programa de información eh, injusticia, de justicia de la información y propiedad intelectual de, de la American University, que es la organización que lidera el, el, el proyecto. Y básicamente lo que se propone este proyecto es analizar el ecosistema relacionado con la relación entre el, el derecho de autor y las posibles trabas que puede generar el derecho de autor, o la, el anacronismo, o la falta de actualización, eh, o las barreras impuestas muchas veces por el derecho de autor en eh, el ecosistema de la, de, de, de la investigación, incluyendo servicios de biblioteca, educación y la investigación en sí misma. ¿Ah? Es el derecho a investigar eh, de, postulado de forma positiva, no la excepción para investigar, sino el derecho a investigar. Entonces, en este marco, ¿ah? eh, en breve vamos a estar promocionando porque se, da, se, se está construyendo el sitio web, esto fue lanzado recién eh, a, principi a principios de 2021, y estamos formándonos. Eh, en este marco se creó una coalición, Ah, eh, originariamente liderada, es una coalición a nivel mundo, eh, liderada en diferentes eh, partes del mundo, en Latinoamérica está liderada por la Fundación Carisma, eh, y está integrada por organizaciones de la sociedad civil que trabajan en derechos digitales, como Datisoc en, en, en mi caso, pero también ahora sin hombro, eh, voy a ser injusto porque hay Derechos Digitales de Chile, Fundación eh, Vía Libre Argentina, eh, Fundación Innovarte de Chile también, eh, a ver, eh, Internet Lab en, en, en Brasil, y también organizaciones, eh, instituciones, eh, universidades, eh, y, eh, y la academia también está cada vez integrándose y formando más parte también de esta coalición. Entonces, en este marco de analizar la situación del derecho a investigar en un sentido amplio, en Latinoamérica, pensemos en, en esto es mundo, o sea, hay perdón, capítulos europeos, y este, inclusive de, de, de América del Norte y de África participando activamente en la coalición. En este contexto es que decidimos hacer un mapeo. De cuál es la situación hoy del de eh, derecho de autor, de las flexibilidades al derecho de autor en América Latina. Era algo necesario. ¿ah? Eh, básicamente lo que hicimos fue relevar 10 países. No, eh, eh, el año que viene vamos a completar y vamos a llegar a 20 países relevados. ¿Y de qué trata el informe? Que lo pueden descargar desde, desde aquí. ¿ah? Eh, ahora les paso por chat el, la URL de. Es más, les paso ahora mismo la URL del. Eh, ay, no puedo. Ahí, chat. Del sitio. Eh, básicamente la idea era analizar la situación. y A ver, lo que tenemos que pensar aquí es: las excepciones del derecho de autor en los países de Latinoamérica. Son las que están en la ley, no hay otras. O sea, no tenemos un sistema con cláusulas flexibles como, como puede ser en Estados Unidos que tienen el eh, uso justo. Entonces, la importancia de relevar qué usos realmente están exceptuados en cada país es eh, realmente importante. Eh, ¿Para qué? Para saber dónde estamos parados. Para que un bibliotecólogo o un investigador o un docente, una institución eh, que pretende utilizar material eh, eh, que encuentra en Internet, por ejemplo, sepa cuál, cuáles son los límites para, para ese uso. Entonces, eh, lo que hicimos es generar este informe relevando las, las, las limitaciones. Está en nuestra base de datos. Y esa, con esa base de datos, está libre, cualquiera puede descargar lo, lo, la base de datos que sirve de eh, base a qué? Al mapa de flexibilidades. Y lo tengo, no puedo hacer clic porque tengo ahí. A un mapa, mapa, mapas interactivos en los que cada, eh, cada persona puede buscar el tema de su interés analizando las excepciones. Y para ordenar esta base de datos, eh, lo que hicimos es analizar siete propósitos que usualmente en el derecho comparado son considerados como usos que justifican eh, la, la legalidad del uso. Eh, estos siete propósitos están aquí como títulos centrales, en este, son un menú, están resumidos para que, para, para que sea navegable el sitio. En realidad, el propósito, por ejemplo, el propósito uno es contribuir a la crítica, al discurso público, la libertad de expresión, y elegimos determinados usos que es, muchas veces necesitamos saber cuál es el alcance. Por ejemplo, en este caso tenemos libertad de expresión, cita. Y en el mapa marcamos... Si existe la excepción de cita en todos los países de, relevados, acá ven cuáles son ¿ah? los 10 países relevados, que son los que están coloreados. Si existe, si es insuficiente la excepción de cita, y explica también la categoría insuficiente, es porque el, el, el amarillo es asignado cuando las flexibilidades existen, pero son extremadamente específicas, limitadas, oscuras, o tienen alguna circunstancia que las hace inaplicables, por ejemplo, una declaración de inconstitucionalidad, que hay, hay, hay algunos casos. Eh, y por último, el verde significa que son suficientes y cubren básicamente lo que es el, eh, el resguardar el interés público en, en el uso de, en determinados usos. En realidad, lo bueno de la, de la, del sitio es que uno puede marcar, por ejemplo, aquí el país Brasil, y analiza específicamente, no se queda con lo que nosotros le decimos en colores, va y analiza qué dice el artículo de Brasil con respecto a cita. Y además también en el informe uno se va a dar, si, si leen el informe se dan cuenta de por qué pusimos los colores. Eh, por ejemplo, los países que están en amarillo es porque no tienen cita audiovisual. O sea, tienen cita únicamente en formato de texto. Eh, algo importante es que esto no se puede tomar como un consejo legal o como un... Esto es una primera aproximación al tema. Eh, pero nos parece una herramienta extremadamente útil. Las otras áreas relevadas son, y acá viene también algo que les puede llegar a interesar bastante, es el propósito 2, promover la educación presencial y en línea. ¿Qué excepciones hay para la educación en los diferentes, eh, para el reuso de contenidos? Eh, con fines de educación, y encontramos, a ver, vamos a ir a enseñanza en línea para que vean la hermosa situación de nuestra región. Aquí encontramos que no existen, salvo Ecuador, no existen países que tengan claramente una excepción eh, específica para que habilite un régimen de uso de contenidos, cuáles son los límites del contenido, eh, del reuso legal de contenidos en entornos virtuales. El propósito tres es garantizar, perdón, promover el acceso y la preservación del patrimonio cultural. Nosotros le colocamos el bibliotecas y archivos como categoría. El cuarto es garantizar el acceso a poblaciones desatendidas y ahí básicamente van a encontrar las excepciones relacionadas, la situación de las excepciones relacionadas con discapacidad y también el acceso a personas que hablan lenguajes minoritarios, el tema de la traducción. Eh, el, la siguiente categoría es salvaguardar los usos privados, incidentales o sociales de las obras. Y también tienen un montón de categorías, por ejemplo, acá las primeras copia privada, ¿qué países tienen prevista la copia privada? Y luego, insisto, por ejemplo, Paraguay tiene prevista la copia privada, pero ustedes van a la normativa, y además está la referencia que fue declarada inconstitucional, eh, eh, por lo tanto quedó en amarillo. Ajá. Van a encontrar el, eh, los artículos exactos y la regulación exacta, y además pueden ir a la ley. Nosotros tomamos como base la, eh, la base WIPOLEX. La, la base de normativa de, de, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Eh, bien, última categoría, no, penúltima en realidad, la, eh, es garantizar el buen desempeño de la administración pública, y la última es permitir el aprovechamiento de los beneficios de las nuevas tecnologías y los usos aún no previstos. Y acá tiene también un montón de categorías relacionadas con ¿Es legal hacer enlaces o hacer un embebido, un frame, etcétera? En, eh, en, en, en los, está prevista una excepción para este, eh, este caso. Cuestiones relacionadas con software, ingeniería inversa. Eh, otra cuestión, y ahí voy terminando, es que no tiene las personas que, que navegan en este sitio no tienen por qué entender exactamente qué significan las excepciones, entonces nosotros hicimos una, eh, un glosario en el que eh, detallamos qué significa, o sea, qué, a, qué usos eh, son los relevados. Ejemplo, no sé, reproducciones con fines educativos. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué fue relevado exactamente? ¿Qué, qué es lo que eh, nosotros relevamos que existiera? ¿Y qué es lo más común? ¿Ah? Y ejemplos, capítulos. Por ejemplo, en el derecho comparado se suele eh, exceptuar la, eh, el uso de capítulos suertos, artículos o imágenes ilustrativas para usar en, en, en presentaciones. Eh, y, y además aclaramos cuándo es que se considera casos en los que se considera insuficiente, porque está en amarillo algún indicador también lo colocamos en el glosario. Bien, dejo de, de transmitir, de, de compartir, y básicamente nos interesaba difundir la existencia de esta herramienta, porque esto es, un, esto es una herramienta, no, no, no, no es una investigación, es un relevamiento en el que puede llegar a ser de mucha utilidad eh, para, fundamentar, o para, eh, para fundamentar posiciones, por ejemplo, esta semana participé en un foro abierto de la Organización Mundial del Comercio con otros panelistas de la Coalición de Acceso a, a, al Conocimiento, tratando de argumentar de por qué era necesaria que el waiver de la OMC incluyera aspectos de copyright, no solo de patentes, no solo de, eh, eh, los problemas que genera la propiedad intelectual en el acceso a los medicamentos, en el acceso a la vacuna, en el acceso al a software o a las innovaciones relacionadas con tratamientos, no solo tienen un, un aspecto relacionado con patentes. Y este mapa me sirvió para argumentar. ¿ah? eso que quería eh, explicar qué pasa con la ingeniería inversa qué pasa con eh, en los diferentes países qué pasa con el derecho a investigar el, las bases de datos el reuso de bases de datos está relevado las bases de datos son básicas hoy para hacer avances y analizar eh, generar nuevos eh, conocimientos basados en técnicas de texto y data mining es legal hacer ¿Aplicar técnicas de test y data mining en Latinoamérica? Bueno, toda esa información la pude sacar de ese sitio. Probablemente ustedes también tengan, eh, desde la educación, desde las bibliotecas, necesidad de fundamentar, de generar eh, un, un, eh, argumentos para modificar la ley o para explicar eh, a un estudiante qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer. Bueno, de eso se trata el sitio. Eh, nada. Estoy terminando por ahí. No sé si, Caro, querés agregar algo antes. Me quedan cuatro minutos. Si querés agregar algo, porque esto lo, lo, lo hicimos juntos entre Atisor y Carisma. Pues no, yo, yo simplemente agregar muy... Eh, realmente, la, toda la investigación base a ser de Patricia, o sea, que eh, mérito y créditos a ella. Pero creo que, como decía Patricia, eh, el ejemplo que pone al final, ¿verdad? El impacto, el gran impacto de esta investigación es la capacidad de visualizar la situación real en la que estamos. En Colombia, cada vez que discutimos derecho de autor, nos mencionan que tenemos, no me acuerdo la cifra que dan, pero voy a dar cualquiera, que tenemos 28 excepciones y por tanto somos de los que estamos mejor en América Latina porque tenemos 28. Pero no teníamos la capacidad de mostrar, porque no es, no es la cantidad, es el tipo de, de, de excepciones que tengamos, cómo cubrimos, cómo, cómo se logra cubrir la, mayor, eh, la mejor forma las necesidades. De las, de las poblaciones. Y el, el, el mapa, en mi opinión, es una gran muestra de mecanismos de cooperación. Permite muy fácilmente ver esta visualización. Patricia está, además, trabajando en, en otros países para seguir eh, completando la, la comparación a nivel regional. Y no, yo estoy segura de que, de que es una herramienta crucial. Para entender el, el, el contexto, o sea que me encantaría, me encanta la idea de presentarla acá, entre otras razones, porque eh, un contexto de, de, donde se pueda garantizar derechos a la educación, cultura, ciencia, etcétera, exige, requiere, no solamente la capacidad y la posibilidad y el... Y, y la disposición de usar licenciamientos abiertos, de tener políticas abiertas, etcétera, sino contextos jurídicos eh, equilibrados, balanceados, donde sea posible eh, hacer eh, acciones tan sencillas como una educación a distancia en tiempos de pandemia. Eso que en los eh, países más desarrollados como Estados Unidos Europa dan por sentado, pues no sucede en los países eh, menos desarrollados, y eh, es, es un problema de cooperación internacional. Hemos estandarizado y elevado los niveles de protección sin habernos eh, preocupado por eh, generar eh, espacios donde el interés público sea protegido. Aquí me salté mi papel de moderadora. Creo que queda todavía unos minutos, Pato, si quieres cerrar. Eh, y muchas gracias por haberme dado este espacio. ¿No? Bueno, muy bien, ya terminé. Adelante. Perfecto, entonces eh, seguimos en nuestro webinar con la, con la siguiente charla y se me acaba de cerrar mi, ¡Ah! eh, mi... nada, yo voy a, eh, voy a, se me cerró mi listado, así que eh, presento a Iván Terceros y desafortunadamente no tengo su, el título de su, de su conferencia, oh, yeah. pero te doy la libertad para que termines tú, por favor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. A ver, eh, me esperabas el último, pero ya no pasa nada. Entonces, el título que yo les quiero presentar es Educación Libre y Soberanía Tecnológica, es sobre la necesidad de reabrir el debate de la independencia tecnológica y de los comunes. A ver, les voy a comentar un poco, yo me llamo Iván Tercero, soy parte de una organización que se llama el Open Lab, que se dedica, que está basada en el Ecuador, eh, que se dedica a trabajar sobre temas de software libre, conocimiento abierto, cultura libre, e impulsar comunidades. Tenemos, les voy a compartir la pantalla para mostrarles un poco la página web. Y a ver, a ver, a ver, ¿dónde están? Um, uy, ya lo perdí. Aquí está. Ya. Muy bien. Les comento un poquito de qué trata. Eh, bueno, tenemos un tiempo de vida de un año de actividad, sin embargo, provenimos de varias experiencias de diferentes lugares, entre laboratorios ciudadanos, comunidades de software libre, este, que hemos estado como cultivando un colectivo de hace muchos años y el año pasado, debido a la pandemia, como que empezamos a hacer actividades completamente en línea. Eh, tenemos un evento que es muy, muy interesante que se llama Descubriendo la Ciencia Abierta, eh, que, lo, que lo lleva el Fran, y estamos intentando hacer eh, muchas actividades durante todo el tiempo, todo el tiempo, um, relacionadas con la temática de, de la apertura, no fortalecer la cultura libre desde diferentes puntos de vista. Eh, la, lo que yo les iba a contar un poco Perdón, yo no estoy escuchando Eso iba a decir, creo que perdimos a, a Iván, ¿verdad? Iván, el audio se te perdió Perdone, nuevamente voy a volver Ay, sí a empezar que... Gracias por que me digan. Este, tengo problemas con el micrófono. Les comentaba eso. Yo participo dentro de este colectivo que se llama, es una organización, ya, ya es una fundación que lleva un año de vida. Se llama la Fundación Open Lab Ecuador, que está conformada por personas, por una comunidad que ya nos conocíamos mucho tiempo antes dentro del activismo del software libre, de, las, de los derechos comunes. Y el año pasado, debido a la pandemia, empezamos a, activar, a hacer uh, actividades online completamente online, eh, y muy enfocado en el fortalecimiento de comunidades de cultura libre, ¿no? Este, tratando temáticas como de software libre, ciencia abierta, um, derechos derechos libres derechos comunes y etcétera lo que les quería comentar es acerca de una actividad que tuvimos el año 20 el año pasado y este año que la trabajamos bastante pero ya con una con un esfuerzo de muchísimo tiempo previamente por parte de algunos miembros que era la campaña de educación libre esta fue una a ver fue una reacción ante una, una situación que nos parecía como muy urgente y de tratarla eh, les comento un poquito los antecedentes de cómo llegamos a esta, a esta campaña. La campaña Educación Libre intentaba hablar acerca del tema de la educación en función del software libre y en función de lo que estaba ocurriendo en relación con las grandes, con las grandes empresas de tecnología y una serie de lobbies que existieron durante la pandemia fundamentalmente. Como un antecedente, para que pueda entenderse todo esto y que tiene que ver con, con, este, con, con redes de cooperación, Uh, bueno, ustedes conocen que durante los años 2000 el movimiento de software libre en Latinoamérica fue bastante fuerte. Muchas comunidades uh, emergieron, se consolidaron, se institucionalizaron y llegaron a, a tener representaciones dentro de, las, um, dentro de los gobiernos y gracias a ellas, co co colocar leyes o... Eh, políticas para fomentar el uso del software libre en diferentes niveles la educación fue uno de ellos y en muchos países se implementaron algunas políticas para tratar temas o implementar este, distribuciones de software libre dentro de los colegios eh, pero mm, fue como muy, muy reactivo no es, eso es muy importante fue como la comunidad emergió con un discurso muy fuerte que se alineaba dentro de los gobiernos eh, progresistas en ese momento y lograron empatar con muchos discursos y colocar esas, esas, esas políticas uno de los argumentos grandes fue el de soberanía tecnológica no, que, que emergió de repente como esta capacidad de, de la creación de tecnología local uh, como ustedes saben la región eh, tiene una tradición de la, del deseo de la industrialización desde los años 50 y la por, por medio de la sustitución de importaciones. Obviamente que eso está bastante criticado, está, ha sido bastante muy observado, eh, pero es un deseo que al fin y al cabo está dentro el, el concepto de soberanía tecnológica desde cómo surgió fue como un traspaso de esta idea de la industrialización, eh, como una industrialización 4.0 desde la propia región, a partir de la construcción del propio software en la región, y se entendió la soberanía tecnológica desde ese punto de vista. Era una especie de extraña mezcolanza con un movimiento global, de software libre, más un movimiento más pensado desde la industrialización tecnológica, desde la industrialización digital, ¿no? Pero se mezclan, se funden y los gobiernos como lo toman bastante bien eh, los gobiernos progresistas ¿no? los gobier y crean esa serie de políticas ¿no? de, de fomento de producción de, de distribución de enseñanza de del software libre y algunos por ejemplo en Bolivia la agenda 2025 la que durante el gobierno de Evo Morales hablaba acerca de la soberanía tecnológica como uno de los objetivos que tenía que ser que el gobierno tenía que impulsar entre otros tipos de soberanías y eso fue como uno de los argumentos para para ampliar la, la influencia de la comunidad de software libre y también el, este, estas, estas acciones para ser como un país más soberano en términos tecnológicos. ¿no? Pero al fin y al cabo, no se sabía claramente qué significaba <ríe> o cómo se podía implementar. Y el resultado fue, por ejemplo, en Bolivia, que um, existe una ley de software libre, bueno, pues es, una, es un artículo dentro de una ley eh, que no termina siendo muy bien cojado. La, lo, lo importante acá creo que es que el término de soberanía tecnológica pasa luego a convertirse en un término más de, eh, de creación de, de software li, relacionada con el Estado, y eso fue también un gran problema cuando el Estado empieza a adoptar por sí mismo la idea de la soberanía tecnológica desligando a la comunidad, y eso fue como el inicio de una, de una serie de desencuentros muy fuertes entre el movimiento de software libre. Eh, Ustedes conocen que dentro del, durante esas décadas, la década de los 2000, la década de los 2010, hubieron muchos experimentos en la región en términos de educación con software libre. Uno de los más famosos que existió fue la del proyecto OLPC y de la del sistema operativo Sugar. Esto fue una, promovido por el este, por, por el MIT, eh, por la fundación OLPC. Para dotar de computadoras con un carácter construccionista y que tenía, estaba construida prácticamente todo en base a una distribución de software libre y con contenido software libre. Eh, bajo la pretensión de que los niños podían aprender por sí mismos no por medio de este de la aplicación de, de, del software que estaba dentro fue implementado en muchos países de la región pero con diferencias eh, y con fracasos al mismo tiempo al no entender como la, las condiciones estructurales y culturales de cada país entonces en algunos lugares como por ejemplo el perú no las computadoras terminaron siendo guardadas la idea, la idea de la OLPC era repartir una computadora cada niño Y que ese niño pueda aprender por la interacción con la computadora. Eh, en el Perú fue, fue bastante fallida la, la experiencia porque se guardaban las escuelas, guardaban las computadoras y no las terminaban de utilizar. En otros lugares, por ejemplo, en Bolivia se, uh, hubo la intención de crear una fábrica o una ensambladora de, de computadoras. Y se crearon unas computadoras como estas, que se llamaban las CUA. Eh, estuve yo involucrado como en varios de estos procesos en varios momentos. Eh, bajo la misma idea. Es una computadora, es una classmate, una classmate nacionalizada, no, es una, es, el diseño es una classmate, pero salió como con toda la bandera nacional de que es una computadora creada y ensamblada en Bolivia y debía funcionar con un sistema operativo Debian, porque además había una ley que lo, que lo permitía hacer. Sin embargo, no era, no era tanto así porque eh, tenía la computadora un, un, un doble boteo y tenía un Windows por atrás que obligaba el diseño de la computadora a mantenerlo y por el otro lado, de acuerdo a la ley, tenía un Debian que iba a correr, que corría. Al final, eh, si bien la ley obligaba a tener el Debian como primera opción y el Windows como segunda opción, esto fue progresivamente cambiando y la comunidad observó este tipo de cambio, pero no hubo como buenas respuestas del gobierno por qué pasaba esto. Eh, daban muchas indicaciones y la otra cosa importante dentro de las cubas es que no tenía pensado un plan pedagógico este, integral a diferencia del proyecto LPC a diferencia de este proyecto otro que se basaba sobre principios construccionistas y tenía una, una ambición mucho más grande en términos pedagógicos, las cubas no era una computadora que el gobierno lo había nacionalizado bajo la estandarte de soberanía tecnológica para la educación pero que no se sabía exactamente cómo utilizarla no y hay muchas críticas hacia este proyecto ok eh, para solventar un poco este problema acerca de para dónde vamos pedagógicamente surge esta campaña que se llama ya tiene by saber sin dueños que impulsada por la comunidad software libre para dar un empleo como de una estrategia pedagógica desde, la, desde el software libre para esas computadoras que estaban creando eh, no hubo como buenas, buena recepción por parte del gobierno, un poco de emoción al principio, pero luego, fue bueno, un esfuerzo extremadamente voluntario que tuvo algunas experiencias, pero que no se masificó. Bueno, solamente esto voy como antecedente para mostrarles esos proyectos y sí, falta muy poquito de tiempo. Eh, desde hace algunos años, ah, hay otros proyectos más, como el caso del Ecuador, donde las laboratorias de computación tenían distribuciones de software libre pero como no había profesores dedicados a trabajar sobre ellos sobre enseñando a los profesores o a la comunidad del uso de software libre esas computadoras empezaron a ser abandonadas y los laboratorios se habían descuidado y progresivamente empezó a ser cambiada las distribuciones a distribuciones con Windows por propia iniciativa de la comunidad o de profesores que tenían un poco de conocimiento del manejo de estas de, de computadoras y fue como esos proyectos de software libre empezaron a fracasar progresivamente excesivamente por una falta de visión, una falta de visión estratégica de cómo tratar este tema relacionado con la pedagogía. Eh, durante la pandemia, esto fue lo, lo que detonó la campaña Uh, de repente se virtualizó todo, ¿no? Entonces los, los estados no sabían cómo actuar frente, los ministerios de, de educación no sabían cómo actuar frente a esta amenaza de, de, de que las clases tengan que ser dentro de las casas, en muchos niveles, en términos de accesibilidad, este, de conectividad, de la calidad de los dispositivos, de las plataformas que debían ser utilizadas, la formación con los profesores... Y lo que empezamos a observar fue que empezaron grandes empresas a tomar relaciones con los gobiernos, a hacer como, ¿qué es lo que está? A hacer algunas negociaciones, a hablar con ellos para ofrecer servicios, ofrecer plataformas, ofrecer sistemas. Y si bien algunos gobiernos habían tomado esas políticas de software libre en la década de los 2000... Los 2010 empezaban a sentirse una flexibilización muy grande hacia esas políticas de soberanía tecnológica que ellos habían implementado. Eh, la alarma a nosotros nos surgió cuando Coursera hizo una negociación, primero con el Ministerio de Educación en Bolivia y luego con el Ecuador, para ofrecer cursos gratuitos este, dentro de la, la, la, del sistema educativo. Y era como muy observado. Eh, en ese momento nos comunicamos con una compañera en Bolivia de la comunidad software libre y organizamos una reunión, una reunión como de emergencia en la comunidad para hablar acerca de, de este tema, de cómo, uh, de la influencia de esas empresas, de, y um, qué, qué relación tenía con los planes de soberanía tecnológica que se habían luchado años antes. Y, y tenemos una reunión con la comunidad y dentro de esa reunión observamos que es difícil mantener un diálogo, porque en muchos casos las personas que se habían reunido para hablar sobre esta emergencia mantenían el discurso de que se necesitaba hacer más experimentos, más experiencias, demostrar al gobierno que se puede enseñar con software libre. Eh, por otro lado, no habían como grandes discusiones acerca del tema de la pedagogía y la educación. Uh, no se referían proyectos que habían pasado en otras partes de la región, a pesar de que ya llevábamos cerca de 20 años haciendo experimentos. Eh, y eso era una gran problemática. Había una, un, se comprendía la, la emergencia eh, de que esto iba a impactar dentro de la educación pública y, la, y la, una generación de, una, de, de consumidores en el futuro por parte de la educación. Una cosa muy, muy, muy problemática. Pero la, la propia comunidad no entendía completamente todo el contexto. Este, para tratar el tema, ¿no? no tenía las suficientes herramientas y entrábamos en el mismo debate de ¿es, Moodle, es mejor, Moodle es mejor, hay que hacer más experimentos que Moodle, hay que probar otras cosas, no sé, hay que, tenemos que hacer algún pequeño experimento y mostrarle que se puede, pero la experiencia nos decía que por ese lado no iba a la discusión, sino porque era un problema general, era un problema regional con muchas experiencias anteriores. Por eso... Decidimos desde el Open Lab abrir la campaña de educación libre. La, la campaña de educación libre es una serie, fue una serie de conversatorios organizados desde, desde este año, a principios de este año, para dotar hacer encuentros entre personas que habían hablado, habían tratado temas de educación libre en la región en esos últimos 20 años y que nos cuenten las experiencias, nos cuenten qué es lo que pasó, por, por qué salió mal las cosas, eh, qué desafíos eh, se, se presentaron. Uh, o, oh, por el otro lado, qué proyectos existen en este momento que están intentando impulsar. Uh, y cómo ven, al fin y al cabo, esta, esta relación entre las grandes empresas de tecnología con sus propios sistemas de educación pública. Eh, el objetivo en este momento de la, de la campaña era dotar de argumentos para construir una, un mejor discurso que pueda defender esas políticas de soberanía tecnológica en relación con la educación, pero desde una perspectiva más amplia de la pedagogía y no solamente desde el activismo más reactivo, ¿no? Este donde es marca que es muy muy característico de la, de la, de la comunidad. Uh, en, en momentos ¿no? como el software libre versus software privativo directamente y que no tenemos que hacer más, hay implementaciones y simplemente tenemos que mostrarlas para que nos tomen en cuenta, entonces de, hicimos una serie, una gran cantidad de eventos durante la primera gestión para la primera, el primer semestre del año eh, para documentar esas experiencias y esperando que puedan servir en un futuro para esbozar algunas recomendaciones de cómo, eh, de cómo marcar y cómo llevar esta temática. Fue bastante interesante. Eh, en función de eso, eh, esta campaña aún no ha terminado. Más bien, es, está, es una campaña regional. Intentamos buscar, ha sido un primer inicio. El año pasado fue como un diagnóstico de qué es lo que pasaba. Este año, eh, generar referencias de personas... Reflexiones: gente que ha trabajado en esos proyectos durante esos 20 años y estamos enfocándonos ahora para el, para el siguiente año. Eh, abrir más espacios de discusión con la comunidad para generar recomendaciones en base a estas experiencias abrir un poco más, hacerlo más colaborativo también generar un mapeo de experiencias de educación con software libre existentes que, que existieron en la región, esto es muy importante para mostrar que esto no es un fenómeno contemporáneo, que llevamos mucho tiempo y que hay muchas más experiencias de las cuales tenemos que, eh, que, que conocer y por el otro lado que no estamos solos tenemos experiencias regionales que, a pesar de que no las conocemos, tienden a conectarse en algunos puntos y eso es importante para plantear políticas más de corte nacionales, pero con perspectivas regionales. Este, y por el otro lado, también discutir la idea de la soberanía tecnológica desde un punto más ciudadano, recuperando esta, eh, esta discusión hacia el campo más civil que, de, que del Estado, que es otro de los grandes problemas. Eh, y bueno, eso es lo que yo les quería comentar sobre, sobre esta campaña que desarrollamos, sobre el trabajo que estamos haciendo y también traspasarles la inquietud de que es importante hablar acerca de temas de tecnología, educación, soberanía tecnológica y perspectivas eh, en, en largo plazo. Eso, Carolina y más. Gracias, Iván. Eh, perdónenme por el salto aquí de... pero fue que cerré la... la... Eh, la ventana y, y tuve que improvisar así que lamento haberme saltado a Virginia y haber puesto primero a Iván eh, muchísimas gracias Iván una, una presentación muy interesante efectivamente eh, eh, quien no conoce su historia está condenado a repetirla no y creo que tu, tu presentación nos, nos, nos recuerda esa realidad eh, como desde el movimiento también ha habido eh, un tecnocentrismo importante que tenemos que romper para poder avanzar en, en el chat había preguntas sobre el enlace para la campaña, que algunos estuvieron respondiendo, pero estaría muy interesante que revises por si puedes darnos otros enlaces. Eh, hay gente muy interesada en lo que acabas de decir. Dicho esto, pasamos a la siguiente eh, conferencista, que es Virginia. No, ay, tía, no, yo estoy hoy, hoy bonita yo. Eh, nuestra siguiente conferencia, efectivamente, o nuestra siguiente presentación está a cargo de Virginia, su título es Itinerarios Abiertos de Prácticas Educativas Ambientales, aporte desde Argentina. Entonces pasamos de Ecuador a Argentina y te dejamos la palabra, Virginia, adelante. Virginia Brusa. Bueno, muchas gracias, hola a todos. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Eh, un gusto en principio eh, compartir aquí con Patricia, Iván, contigo, eh, gracias Marcela, eh, y gracias a todos los que están por aquí, y los que verán después. Eh, la idea de, de la charla de hoy, eh, de compartir con todos ustedes, es eh, cómo desde, desde Argentina, tal vez específicamente desde las ciudades también, eh, se puede fomentar eh, distintas, eh, distintas prácticas de cooperación internacional, dado el tema que nos convoca hoy en, en el webinario. ¿no? Eh, y de alguna forma, esta internacionalización de las ciudades también nos lleva, o nos convoca, eh, mucho, desde, específicamente desde la ciudad de Rosario, desde donde eh, voy a partir hablando, eh, las temáticas ambientales, ¿no? y entonces la, la problemática ambiental de alguna forma es la que nos incitó y nos habilitó a repensar las políticas educativas abiertas en el marco de la academia, que es de donde voy a hablar específicamente hoy. Eh, como muchos de nosotros también participamos en distintas eh, organizaciones, somos parte de distintos espacios, eh, pero hoy me toca hablar desde el Data Lab de, de la Facultad de, de Ciencia eh, política y también la Facultad de digamos de Humanidades y Artes de, de la Universidad Nacional de Rosario. Así que, de, si me permiten, voy a empezar a compartir pantalla, así les muestro un poquito de qué va todo esto. Eh, un segundito. Ahí, ven bien, ¿no? Bueno, la, la idea es justamente eh, un poquito contarles el itinerario de, del día, del reporte del día, pero es como eh, pensar y compartir con ustedes cómo nosotros desde la ciudad de Rosario, desde una, eh, una práctica bastante situada, pensamos y, no, y, y ciertos contextos internacionales, nacionales y locales nos han habilitado a repensar las políticas educativas abiertas con un enfoque ambiental lógicamente a partir de una interfaz eh, local de educación abierta ambiental, como la, me gusta llamarla, eh, y luego al final compartir ciertos futuros para repensar este marco de acción de una educación abierta ambiental. Eh, por supuesto que eh, toda esta interfaz local no, no sería posible sin las características o los esquemas o estructuras normativas desde el contexto internacional y el nacional, eh, revisando un poquito, eh, para no detenerme, y luego tal vez en el momento de preguntas podemos abarcar un poquito más algunas de las legislaciones. Pero por supuesto que a nivel eh, internacional, y eh, tomamos las recomendaciones de, de la UNESCO, eh, algún marco teórico, como el de Atenas eh, y Haberman sobre las políticas educativas abiertas, eh, todo lo que tiene que ver con gobierno abierto y las propuestas de OGP de la Alianza de Gobierno Abierto, por supuesto, y acá está Carolina, eh, recordando eh, lo que lideró también la declaración de Panamá sobre ciencia abierta, y específicamente hablando de eh, lo ambiental, eh, todo aquello que eh, Escazú el Acuerdo de Escazú nos habilitó para empezar a hablar de las problemáticas ambientales en la región, y específicamente cómo después en el ámbito local eh, pensamos en, la, en, la, en estas implementaciones de los pilares de Escazú, de justicia ambiental, e información y, y además de participación, eh, bajo el matiz de gobierno abierto. ¿no? Eh, y en, puntualizando o apoyándonos en, en este contexto internacional, también este año eh, fue sumamente interesante en el país, a partir de distintos debates que se dieron en, en la Cámara Legislativa del país, en donde se, o se ratificaron estas cuestiones o... Eh, se legislaron eh, algunas temáticas que nos convocan en el día de hoy, que es, por ejemplo, la Ley de Educación Ambiental Integral, eh, o ciertos debates que aún persisten específicamente sobre los humedales y que eh, es muy, eh, tiene mucho valor para nuestra ciudad. ¿no? Y por supuesto, no podemos dejar de lado porque siempre, de alguna forma, cuando hablamos de educación abierta ambiental, tocamos tres dimensiones, ¿no? la de gobierno abierto, la de las problemáticas ambientales y la educación abierta, por lo tanto a nivel nacional no podíamos dejar de lado todo aquello que se está trabajando eh, en los planes de acción de gobierno abierto. Y a nivel local, eh, también la ciudad, luego de varios años... Eh, de impulsar eh, prácticas de gobierno abierto, este año la ciudad de Rosario eh, es parte de la OGP local, eh, y, a, y a partir de ello eh, también se conformó un colectivo de sociedad civil de gobierno abierto, eh, y como otro elemento podemos sumar a esta habilitación digamos eh, de, de distintas variables, esta interfaz que le comentaba desde la academia sobre educación abierta ambiental, en un contexto donde la Universidad Nacional de Rosario, de la que es parte, eh, es, eh, este año empezó a promocionar el ODS de Cambio Climático en la Universidad de Naciones Unidas, eh, y sumado a ello, eh, la ciudad, eh, bueno, durante estos últimos años, que también coincidieron con la pandemia, no sé si ustedes saben, pero bueno, eh, tiene ciertos, ciertas problemáticas críticas y sensibles como la quema de los humedales, eh, o la gran sequía histórica del río Paraná, y es por eso que allí en el iconito de lo local, allí arriba, eh, me gustó colocar el, la flor del camalote, que aquellos que viven cerca de los ríos <ríe> saben que es un, un elemento tan distintivo que nos llama al movimiento, pero también es un detector de qué está sucediendo ¿no? con el río, estas manifestaciones tan cotidianas ¿no? que, eh, que siempre nos, nos gusta señalar. Por lo tanto, la, la problemática ambiental eh, desde las ciudades, desde lo, desde lo urbano, nos ha permitido también impulsar eh, prácticas educativas abiertas, eh, de alguna forma eh, fue una, como una excusa, pero también como una plataforma para poder integrar dentro de la academia eh, cierto marco de acción de políticas educativas abiertas, y rescatando aquello que también Javiera Atenas comentaba el otro día, también en una conferencia de, eh, creo que del martes, eh, sobre este repaso de, de los elementos o estrategias y eh, particulares, ¿no? ese mapeo de políticas educativas abiertas. Eh, para nosotros es interesante porque nos lleva eh, lo ambiental, nos permite retomar estas estrategias de, de cómo repensar la, las políticas educativas abiertas, eh, pensándolas intensivas en, lo, en, el, en la estrategia educativa, en la estrategia de los recursos educativos abiertos, en la apertura, y eh, también en, en las metodologías de co-creación de OGP. Pero además, para nosotros, a nivel eh, de esta interfaz local que les comentaba, nos gusta integrar a estas políticas de educación abierta ciertos enfoques, metodologías, marcos teóricos, como lo interseccional de, de esas relaciones de poder, de Ignacio Klein, o la justicia de datos ambientales, eh, que se están trabajando muy bien por distintas áreas, eh, las metodologías de diseño justo, de teologías públicas o abiertas, las nociones de, de Morton desde la filosofía de hiperobjetos, etcétera, Y esto nos ayuda... A, a entender cómo eh, lo ambiental o las problemáticas ambientales interpelan desde eh, los derechos colectivos, de los derechos humanos y del de derecho ambiental internacional, a que estos elementos estructurales que señalaba Atenas eh, sean eh, mayormente interpelados en su noción de coherencia, pero también en la de innovación. Dicho esto, me quiero eh, detener un poquito en, en esta interfaz local, que por supuesto eh, no, no, es, no sería posible sin eh, mucha gente, eh, muchas personas y muchos colegas que hacen parte, no solo desde la academia, como Ana Sardisco, sino también con organizaciones locales y gobierno de la ciudad, eh, para pensar, por ejemplo, desde la academia, eh, distintos trayectos y prácticas que convergen en, en este marco de acción para pensar una educación abierta ambiental. Eh, y en esto hemos eh, diseñado como una batería, eh, si se quiere, de trayectos formativos, tanto de grado o de posgrado, eh, también cuestiones de, de proyectos de extensión o de transferencia, y, pero también tomándole o dándole mucho valor a las alianzas, ¿no? con distintas organizaciones. Y en ese sentido existe hace varios años un seminario de problemática educativa ambiental en donde en su contenido, en su currícula, nosotros hemos tratado de interpelar también a los participantes en, desde la educación ambiental en cómo pensar las prácticas educativas abiertas, cómo pensar la ciencia abierta, la ciencia ciudadana, etc y eh, a partir de ese trayecto, donde tenemos muchísimos docentes, también a nivel iberoamericano, eh, de los distintos niveles, hemos conseguido una colaboración con el proyecto del portal Juan Manso del Ministerio de Educación de, de la Nación, en donde eh, la Universidad Nar Nacional de Rosario, a partir de este seminario, va a ser la primera que participe, elevando recursos educativos abiertos de aquellos docentes eh, participantes del seminario, en el repositorio Juana Manso y eso la verdad que nos pareció sumamente interesante compartir con ustedes porque es como una política de compensación y de incentivo también para los docentes de, de este seminario y que después eh, se pueden integrar a aquellos trabajos de, del ámbito de la especialización y de la diplomatura. Eh, esta interfaz local eh, nosotros, lógicamente, allí en Celeste, eh, luego pueden notar que también eh, de alguna forma se promocionan ciertas áreas o ítems de las recomendaciones OER de la UNESCO, pero nos gusta entenderlo como que esta interfaz habilita pensar en una educación abierta como marco de acción, eh, con algunas características que provienen de esta interseccionalidad, lo interdisciplinar y lo co-creativo de gobierno abierto, para pensar la educación Abierta con perspectiva ambiental y la educación ambiental como práctica educativa abierta. Eh, voy muy rápido porque es como que eh, hay muchas cosas que, eh, para comentarles, pero después nos podemos detener en alguna, aquella que, que les interese, por supuesto, porque realmente todos estos trayectos formativos, todos estos proyectos eh, desde la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Humanidades, eh, han, nos han dado realmente muchísima satisfacción con, eh, con estas distintas eh, estas posibilidades de diseñar estos eh, trayectos formativos, en donde también, por ejemplo, la diplomatura, eh, en prácticas participativas ambientales, que se va a la, eh, largar la inscripción el año que viene, no solamente su contenido contiene cuestiones de prácticas educativas abiertas y ambientales, sino también contiene seminarios de gobierno abierto, de datos ambientales, políticas públicas, arte ambiental, etcétera, que convergen en esta sinergia que es lo que montábamos antes. ¿no? Eh, y además porque eh, lo hicimos a través de una metodología de co-creación con organizaciones y gobierno de la ciudad, también con una visión eh, iberoamericana, en donde validamos los contenidos de la diplomatura junto con estas organizaciones para ir eh, viendo ¿no? eh, la pertinencia de, de ciertos elementos de la, de la diplomatura. Eh, todo ello nos volvemos al principio, ¿no? en esta cuestión de la incidencia local a partir de también cierto contexto internacional, esta cuestión de la política educativa abierta, eh, con perspectiva ambiental, pero desde lo local, en donde... Eh, en el presente, de alguna forma, esta visualización quiere como, eh, compartir eh, dónde estamos parados eh, desde este, esta reflexión particular de este marco de acción, eh, en, en la tipología, si se quiere, de política educativa abierta, en donde sumamos a, a lo que decía Atenas, aquella cuestión participativa de Escazú y la cuestión inter, interseccional, en donde eh, también aquellos elementos eh, estructurales que hacen parte de una política educativa abierta, ambiental y local, eh, tiene muchísimo eh, impacto, eh, muchísima relevancia, un elemento que le podríamos sumar y que lo ambiental le suma a, a lo educativo, que es la justicia ambiental, eh, sumándole, eh, lógicamente, a, a la dimensión de innovación, y de coherencia ¿no? de la estructura también legislativa. Entonces esa conjunción entre ese contexto eh, internacional o ese marco teórico, esas propuestas digamos teóricas de cómo pensamos la política educativa abierta, le sumamos eh, estas, estas sinergias de, de la interfaz local. Para proponer, si quiero dejar abierta una agenda eh, para seguir charlando de cómo pensar las humanidades eh, ¿cómo también, eh, porque esto también es interesante, ¿no? pues las problemáticas ambientales surgen desde la academia, desde una facultad de humanidades, no tal vez desde la más, de las ciencias naturales más, eh, más duras. ¿no? Entonces, ¿cómo repensar las humanidades abiertas, las humanidades digitales, eh, participativas, inacabadas, como dice Garcés, uma, unas humanidades ambientales abiertas, que fomenten esta educación ambiental abierta, que le comentaba anteriormente, como marco de acción, digamos como policy desde, desde una ciudad que se pueda replicar y converger con muchas otras, eh, pero también pensando en la necesidad de esta currícula ambiental abierta iberoamericana, en qué tipo de prácticas educativas ambientales se están llevando a cabo bajo el prisma de gobierno abierto y de justicia ambiental, o de justicia de datos... Eh, Qué tipo de eh, alfabetismo abierto ambiental eh, necesitamos promover, digamos, como una agenda prospectiva a futuro para pensar en un datativismo realmente proactivo, como dice Milán, y no uno solamente de advocacy. ¿sí? Y todo eso nos lleva justamente a pensar este marco, esta reflexión sobre cómo considerar la educación ambiental abierta o las prácticas educativas abiertas con tinte ambiental. Eh, nos lleva a repensar la forma en que las ciudades se visibilizan toda esta cooperación internacional, teniendo muy en cuenta el paradigma de cooperación internacional digital de Naciones Unidas, cómo la podemos revisitar con una propuesta específica desde esta comunión entre gobierno abierto, educación abierta eh, y problemáticas ambientales. Así que me quedan tres minutitos, pero de alguna forma fui bastante acelerando el, el, el tiempo para, para poder compartir con todos ustedes eh, bueno esta, estos trayectos que, que, como les comentaba, no, nos han dado y nos siguen dando muchísima eh, satisfacción eh, a través de, eh, de, de cómo la pensamos, cómo, la, cómo diseñamos estos trayectos bastante de forma abierta, ¿no? con currículas abiertas, eh, con eh, la integración de equipos docentes de, de, la, de América Latina, eh, con la participación también de referentes internacionales, eh, y con lo que sí podemos notar, eh, finalmente, como para cerrar un poquito, durante todos estos trayectos, más que nada del seminario, desde la academia, pero también eh, de las distintas actividades, como por ejemplo la, la participación del foro SILAC. Eh, u otras actividades en donde participó el Data Lab, también, eh, desde que soy parte, es eh, cómo eh, los docentes eh, están sumamente interesados y son una, una esponja de, en todos los niveles para todo este tipo de prácticas que muchas veces eh, bueno, no hay tanta información, o, eh, o no se denota tanto el, el, digamos, el impacto final para, eh, para ellos y ellas y también para su comunidad educativa, ¿no? porque eh, esta alianza también con, eh, con el proyecto Juana Manso eh, destaca eso. Eh, cómo eh, participar de un seminario desde una universidad también eh, al docente le permite, eh, como hemos visto, eh, Interrelacionarte, interrelacionarse entre los participantes, pero también empezar a pensar hacia afuera de la institución, de la escuela, eh, y cómo también eh, esta forma de incentivo y de compensación también le significa muchísimo para hacia adentro de la institución la, darle valor a las prácticas educativas abiertas y ambientales. Eso es eh, como un poco de, de recorte y de sumatoria a, a esta agenda prospectiva de, de educación ambiental abierta que les quería comentar. Así que, bueno, cualquier cosa, eh, seguimos luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Virginia. Eh, muy interesante la propuesta que haces con, con casos concretos eh, que nos llevan a pensar también los grandes desafíos y retos que, que enfrenta la educación abierta. Eh, bueno, yo no quiero detenerme mucho más en mis comentarios para abrir a preguntas. Lo primero que me gustaría saber es si hay alguien dentro del público que nos quiera enviar una pregunta eh, y mientras tanto no las veo, eh, ya me dirá Mario o o eh, Marcela, si, si me la pierdo. Eh, mientras tanto, ah, iniciaré yo con algunas. Eh, la primera quiero dirigirse a Patricia. Patricia, ¿cuáles consideras tú son los temas emergentes en materia de reforma al derecho de autor que están surgiendo en la región y que pueden eh, impactar en especial pues, el, el tema de la educación? Ahí, no encontraba el micrófono. Eh, en realidad, este, este tema me encanta porque lo hemos hablado a la interna de las organizaciones que, que, que estamos trabajando en, en incidencia en OMPI. Eh, lo que tenemos en, en Latinoamérica es una agenda un poco atrasada o diferente a la del norte global. Y es bueno reconocerlo, entender que eh, la agenda de Latinoamérica no pasa por text y data mining, como el centro, o ingeniería inversa, o inteligencia artificial. Nuestra agenda es la agenda que a principios del siglo XXI venían peleando en Europa y en Estados Unidos. Allá por el 2001, 2002, 2003. Nuestra agenda es excepciones básicas para educación, educación en línea, un régimen cumplible de... Eh, eh, para educación en línea eh, bibliotecas y archivos ya urgente ¿ah? eh, y aspectos relacionados con libertad de expresión como cuestiones básicas relacionadas con qué hacemos con los hipervínculos con los frames con, con eh, a, hasta dónde eh, es legal hacer un meme en Latinoamérica <risa> algo tan básico ¿ah? eh, la inseguridad jurídica tenemos el tema de que tenemos tan naturalizado y no judicializado, o sea, tenemos pocos mártires para demostrar la inseguridad jurídica, pero la inseguridad jurídica, en estos, en estos aspectos que les acabo de nombrar, se visualiza de otra manera, se visualiza en cosas que es más difícil relevar. Ejemplo, proyectos nacidos muertos. ¿Cómo relevas que una biblioteca, un archivo o una institución eh, universitaria quiso emprender una, un proyecto de innovación y no lo hizo porque no, no, no podía cumplir con derechos de autor. O porque las bases de lo que quería hacer sobre eh, proyectos de digitalización de patrimonio, etcétera, querían conseguir financiación y no consiguieron esa financiación porque el centro... Del proyecto era ilegal Y el financiador se dio cuenta ¿Se entiende? O sea, no es necesario que existan Grandes demandas eh, O una cantidad enorme Nosotros sacamos hace poco Una campaña y, eh, Acá en Uruguay Y prendió mucho esto de que no existe Libertad de panorama Pero a nadie le importa, decían sí, A nadie le importa Hasta que eh, tenés que hacer un libro de arquitectura en el que eh, querés plantear todos los eh, arquitectos contemporáneos, las fachadas de los edificios y decidís no hacerlo para no tener problemas de derecho de autor, que yo conozco casos. Claro, no pasa nada porque no está relevado y porque no pasa juez. Ese es el tema con nuestra agenda y, y nada, eso, hacer hincapié en que está atrasada. Bueno, y otra cuest cuestión que no está relevada en, nuestro, en el sitio en Memoria Digital. La, eh, todo lo que tiene que ver con la memoria digital de, de los sitios eh, o, o de lo, los documentos nacidos digitales en, en, en Latinoamérica, eh, no tenemos depósito legal digital, al menos en la mayoría de los países de, de, de América Latina, el depósito legal de documentos eh, sigue siendo en formato físico, eh, salvo algunas excepciones. ¿Qué hacemos con eso? Esa es la agenda que hoy tenemos que tiene que ver eh, con lo que se discutía hace 20 años en otros lados del mundo. Muchas gracias Patricia por, una, por un aterrizaje a la realidad latinoamericana. <ríe> eh, y bueno, quiero mencionar que hay un comentario en el chat en donde nos, nos, nos dicen efectivamente cómo podemos estar frente a realidades diferentes que suponen eh, respuestas distintas. Y muchas gracias, Colin, por, por entrar en la, en la conversación. Eh, a menos de que alguien me mencione que tenemos otra, otra pregunta, pues yo continúo. Iván, eh, me surge una, una inquietud que me gustaría plantearte, porque creo que es muy interesante el proceso en el que te encuentras y la, y la campaña. Eh, quisiera, si nos pudieras contar cuáles son los primeros pasos, los prioritarios que consideran eh, en la estrategia que ustedes están proponiendo para hacer ese puente ¿no? de, de soberanía tecnológica. Me, me parecería particularmente interesante si nos pudieras contar cómo piensan eh, conectar la ciudadanía con el gobierno en ese proceso. Mi, gracias. Sí, bueno, la primera fue como bastante reactiva, no, hay una emergencia, de las, políticas de, de sobre, las políticas que estaban promoviendo la soberanía tecnológica y el software libre se debilitaron muy fuerte, eh, hay muchos acuerdos de gobiernos antes, bueno, hay muchos, muchos acuerdos con gobiernos que antes tenían políticas más o menos estables, están realizando con grandes empresas de tecnología y eso es como la realidad. Por el otro lado, como decía, no todas las comunidades o los, los entornos tienen una visión tan, tan, tan compleja para tratar esa, esa temática. Eh, los primeros pasos desde este punto de vista es primero generar discusiones internas, intentar analizar, generar como un estado de la cuestión, un balance, involucrar de una, este, a personas que han estado dentro de esos procesos a nivel regional. Eso es como lo primero. Eh, lo segundo es el involucramiento de la sociedad, la generación de... Procesos de participación ciudadana mucho más amplios para la discusión de esas problemáticas en función de las referencias que hemos llegado a encontrar y posteriormente ya una, las formulaciones de, de recomendaciones que pueden ser canalizadas hacia eh, los hacia niveles de gobierno, eh, bueno, de Estado, ¿no? Lo, lo encantador sería que... Se te cortó el micrófono, Iván. Eso, gracias Patricia, estás pero flash. Perdonen, tengo un problema con mi micrófono, entonces, no sé si me escucharon algo. Ah, sí, sí, me sí interesante, dijiste, sería... Eso es al principio. No, no, eh. no, no, no se, te quitaron, se te cortaron unos tres minutos, no, no fue tanto. No menos, segundos. Ah, pero ya lo perdiste otra vez. sí. Sí, ese es el micrófono... Ya, a ver, voy a intentar mantenerlo, voy a estar como viéndolo. Entonces, lo que quería decir es que eh, lo interesante sería que podamos llegar a, a, con una propuesta a un nivel de representación legislativa, eh, donde se pueda discutirlo. Para llegar a ese nivel, no solamente es, se puede llegar con el argumento de que el software libre es mejor que otros, sino porque el software libre es una política integral y la educación abierta es una política integral, tecnológica como social. Entonces, abrir la participación ciudadana, es como el siguiente paso, generar no solamente foros, sino procesos de participación para la construcción de este tipo de recomendaciones, que es lo que esperaríamos hacer el siguiente año. Y con ello... Eh... Y con ello el fortalecimiento de comunidades más específicas, ya, ya me di cuenta, este, de comunidades más específicas que estén trabajando este tipo de temáticas. Hay comunidades en la región que están hablando acerca de temas de tecnología educación, sí, entonces es importante volver a encontrar esas comunidades, y, en, y generar esos vínculos entre ellas para que puedan fortalecerse. Por otro lado, también nos gustaría que, haya, que se fortalezcan los proyectos que ya existen en la región. Hay muchísimos proyectos que están trabajando el tema de la educación con software libre, pero que no son observados o que no tienen financiamiento este, y tienen muy, muy, muchas limitaciones para su crecimiento. Esos creo que serían los pasos que tenemos pensados. Muchísimas gracias. Eh, muy, muy interesante, Iván. Gracias. Virginia. ¿Tengo una pregunta para Iván, perdón. Sí, ah, adelante. Eh, me pareció muy interesante la campaña y, y el enfoque, y además los ejemplos que trajiste de otros, de, de otros países, eh, en Urú, porque yo no, no estaba prestando atención a la región, sí si hemos tenido muchi esta discusión en Uruguay. Porque además tenemos el plan Seibal del, del año 2007, uh -huh. que se considera un éxito a nivel mundo, pero la comunidad de software libre lo considera un fracaso, por cómo, cómo mutó. Uh -huh. Y desde, desde las organizaciones activistas como Creative Commons, o, o, o desde las organizaciones de Creative Commons Uruguay, o desde organizaciones de software libre, o desde las propias cátedras de educación abierta de Uruguay, se le, ha hecho, se le han hecho varias críticas a, a, a cómo pa pasó de ser un, un plan... De, de, de One Laptop Per Child hacer un plan de plataformas online de software as a service contratado, o sea, hoy tenemos a Google, Schoology y a todos los, los que quieran metidos dentro del plan Seibal la cuestión es que cuando surgen críticas y surgen temas de, de hey, los datos de nuestros estudiantes están en servidores de Estados Unidos y Alemania o eh, eh, Temas de gobernanza y de hacia dónde estamos yendo eh, eh, con temas software, sale siempre el tema de la sostenibilidad. Uh -huh. Y ese es el tema donde se rompe todo, donde nos quedamos sin argumentos. ¿Por qué? Porque tenemos pocos casos de éxito en Uruguay, en Uruguay. Tenemos, eh, no sé, la plataforma EVA de la Universidad de la República es la plataforma Moodle más grande de Latinoamérica. Bien. La cuestión es, ¿ese modelo es replicable? ¿Cómo? Y no hemos logrado, o, oh, otro ejemplo, Google Docs for Education, Google eh, Apps for Education, se metió en el plan Seibal, salimos a decir, hey, hay alternativas, ¿cuáles? Ya, algo viable, en el mismo plazo en el que Google nos va a dar, bueno, dame una alternativa, y no pudimos responder a eso. Sí. Oh, me, me parece muy ah, muy interesante. interesante los mismos dilemas, porque hay también un, un tema de maduración y eh, a, a nivel de soporte, comunidades, eh, eh, al menos en Uruguay no existe es, esas es, esa empresas que puedan, eh, o, o a la interna de, bueno, la, la plataforma de la UDELAR está en, en la UDELAR y tiene años de maduración y de a ver, han metido código y experiencia en la que sí se son autosustentables, pero re realmente es casi una excepción. Uh -huh, lo entiendo. No, no sé perdón. si puedo contestar, Carolina. Sí, ok. Perfecto. Y adelante, Iván. Por súper favor. Interesante esa, esta, esta, este comentario. Eh, una de las cosas que hemos logrado, del, el Plan Ceibal es, es, verdaderamente es como reconocido en todo el mundo como un caso de éxito, y al mismo tiempo también conocíamos de las críticas de la comunidad de software libre por la googleización del Plan Ceibal. Eh, una cosa que hemos logrado tener con esas, que, con esas experiencias es una serie de chismes de qué es lo que está pasando en la región a partir de, ok, está pasando esto. Por allí, o eso está ocurriendo. Nos parece muy bonito <ríe> tener una red de, inform de informantes. <ríe> por el otro lado, <ríe> lo que tú decías de, esta, de la sostenibilidad, pienso que sí es como muy importante. Sube tu volumen, Pienso que sí es como muy importante. Te bajo el volumen, Iván. Ya, ya está, ya está, ya está. Ya me estoy fijando. Ahora sí me fijo. yo Tengo aquí mi búmetro, eh, que es muy importante eh, descentralizar. Creo que Hubo en un momento mucha esperanza, mucha fuerza desde que el gobierno los lleve o la academia lleve completamente todos esos planes, pero sin tener una visión de, en tiempos, ¿no? Y creo que aquí el, el, el kit está en, las, en la planificación, en los plazos. Muchas de las reacciones que tuvimos han sido en cortos plazos y con una perspe pequeña perspectiva de medianos plazos, pero no de largos plazos. Y ahí está el problema. Hubo muchas reacciones de reacción. Oh, lo que les contaba de bolivia es muy interesante, ¿no? De repente, la política de software libre, es ¿qué es lo siguiente? Hacer una computadora que tenga software libre, pero no había planificación a medianos ni largos plazos. Simplemente colocar software libre. Y además, eso ha soportado por el Estado el problema es que cambia de estado o cambia un director y toda la política termina allí y no hay nada, no está soportada por la sociedad civil, nunca se, nunca se hicieron como programas para el financiamiento de proyectos con software libres relacionados con el mundo de la educación, que es muy importante descentralizar hacia otro tipo de sectores, hacia los sectores más de la sociedad civil, dar ese tipo de incentivos para que esas empresas puedan crearse. Hemos sido extremadamente estado dependientes durante los últimos años y eso puede ser un gran problema para educación en general no entonces pero la, la, la cuestión sería esa la descentralización empezar a pensar en pequeños fondos quizás para apoyar esos emprendimientos no Eso. gracias eh, virginia una pregunta entonces eh, Dado que ustedes han tenido esta experiencia como sistemática en, el, en la producción de recursos educativos abiertos y, y digamos en, en un poco eso de crear un ecosistema, que era de lo que veníamos hablando, aunque en esta oportunidad estamos a nivel de contenido, me gustaría saber si ustedes han hecho investigaciones que permitan entender las prácticas de educación abierta como lecciones desde lo ambiental. Y, eh, y cuáles han sido estos resultados, o si están planeando hacer algo así. Bueno, gracias, eh, Carolina. Mira, eh, el tema de los recursos educativos abiertos eh, y esta alianza, de alguna forma, porque la creación eh, que les comentábamos al principio, que le comentaba al principio, la, la posibilidad de que los participantes de las distintas trayectos de distintas trayectos formativos eh, eleven eh, sus recursos educativos abiertos a Juan Manso. Eh, en principio, primero, en realidad es algo eh, sumamente reciente, pero segundo, eh, eh, también ha sido una fortaleza del seminario como un camino recorrido, porque en realidad no es un seminario para el diseño de recursos educativos abiertos. En realidad surge por la demanda y la necesidad de todos los docentes que convergen en, en ese trayecto formativo. Eso por un lado. Eh, y que en realidad eso también nos da eh, como un mapeo del estado de situación a nivel nacional, eh, sobre eh, las competencias o habilidades eh, o la alfabetización necesaria en estas temáticas. Por el otro lado, eh, no me detuve mucho, pero nosotros somos parte también de la Plataforma eh, de Estudios eh, Ambientales de la, de la Universidad Nacional de Rosario y ahí sí eh, nos apoyamos con eh, la pata de investigación a esta pata formativa eh, así, ahí sí es donde consideramos eh, cómo realmente las, las problemáticas eh, ambientales requieren de, de un proceso eh, o un paradigma, un, eh, distintos elementos y estrategias que provengan de lo abierto. No solamente lo abierto eh, desde la educación, sino lo abierto desde gobierno abierto, digamos. Eh, y ahí sí estamos haciendo también eh, todo una, un recorrido, empezando como un programa piloto desde la Universidad Nacional de Rosario, para entender qué sucede con las investigaciones ambientales de la universidad. Eh, qué tipo de, de prácticas llevan a cabo, pero también qué datos de investigación ambientales eh, está generando la universidad, porque eso es clave también eh, luego, como retroalimentación, ¿no? Eh, no solamente local, sino que los que le hablábamos anteriormente, de cómo la ciudad participa a nivel nacional, eh, eh, qué se está haciendo con el cuarto plan de acción de gobierno abierto también a nivel nacional y el plan federal. Entonces, eh, es una combinación de ejes de, de actuación eh, que cuando salgan, digamos, eh, están en el horno, así que cuando salgan... Eh, vamos a estar comentándoselas y compartiéndolas porque de alguna forma toda esta, eh, toda, eh, todos estos ejes también desde la universidad eh, son bastante recientes este seminario tiene dos años entonces eh, vamos traccionando muy de a poquito eh, se va generando una sensibilización eh, bastante interesante eh, con, con todos los participantes que los participantes, por ejemplo, del seminario son docentes, de los distintos niveles, desde jardín hasta universitario, eh, investigadores, eh, agentes gubernamentales y activistas. Entonces esa combinación también eh, ha generado eh, esta búsqueda, eh, y es sumamente pertinente también tu pregunta, porque genera justamente esta necesidad de aportar evidencia hacia el interior de la academia, pero también desde... Eh, lo que la universidad puede ofrecer eh, hacia afuera, ¿no? como, como evidencia, como, eh, como resultado de, de todo este recorrido y estos itinerarios que, que te comentaba. Por supuesto que esto es un, eh, es un marco específico, en una facultad específica, en una universidad en un momento específico, pero muchos de nosotros ya venimos trabajando en la temática en otros espacios, en la red de, de educación abierta, en humanidades digitales, en gobierno abierto. O sea, es un proceso que converge, hace, hacemos sinergias, digamos. No sé si te respondí a lo que vos eh, no, querías no, no, llegar. Era como la idea, porque creo que, que efectivamente tener eh, un poco también conectando con lo que venía hablando Iván, ¿verdad? O sea, el poder tener eh, experiencias en la práctica, pues van hablando un poco de, de lo que se puede o no se puede hacer. Bueno, pues yo tenía mis preguntas, ahora no sé si así como se, se lanzó Patricia, eh, tenemos, mira, ahí está Patricia haciendo precisamente una pregunta a Virginia en el chat. Eh, Virginia, conoce los proyectos y equipos de Uruguay y habla de julana.org. Precisamente mi y biodiversidad. Y precisamente eh, lo que quería hacer en este punto era abrir a ustedes mismos. No sé si Iván tenga una pregunta para alguna, o si Virginia quisiera hacer alguna pregunta. Por supuesto, después de responder a Patricia, si conocen los proyectos y tienes alguna reacción frente a eso. Uh -huh. eh, sí, pa gracias Patricia. Eh, justamente con BiodiversiData eh, estuvimos eh, compartiendo una instancia en el foro CILAC, eh, así que la pueden encontrar por allí, porque nos pareció eh, sumamente interesante ya que también eh, es parte de Julana, eh, es una iniciativa eh, que, bueno, que aporta mucho siempre, nosotros también tenemos como, eh, a Uruguay allí eh, como faro para muchos de, de los proyectos o iniciativas, no, no, fue porque justamente el, esta, este proyecto de data biodiversidad eh, se está generando mucho, o sea, Siempre hay distintas aristas desde donde lo miramos, ¿no? Eh, cada uno tiene su impronta y demás, pero Biodiversidad específicamente nos interesó muchísimo como aporte y como iniciativa práctica de cómo generar eh, desde la eh, práctica más científica, si se quiere, datos de investigación abiertos, cómo los promueve, etcétera, ¿no? que hace falta tanto de eso. Eh, y en, en ese sentido, en la cuestión de biodiversidad, también ahora vamos a comenzar un proyecto de extensión sobre biodiversidad eh, en estas temáticas, y siempre apoyándonos, en, eh, en este caso, en ciencia ciudadana. Así que seguramente vamos a, a entrar en conversación con estos proyectos. Y el tuyo, Bien, el, el tuyo, el que comentaste vos, o sea, eh, <ríe> también Patricia, el del sitio web, perdón Carolina, eh, nos sirve muchísimo, es sumamente útil para, para que los docentes puedan ir mirando, acercándose a estas temáticas, ¿no? Así que también lo vamos a reutilizar. Mil gracias. Eh, nuevamente abro el micrófono por si Patricia, Iván o Virginia tienen preguntas entre ustedes. Marcela, no sé si tú tengas alguna. Mis conferencistas hoy estuvieron muy puntuales y no... Sí, excelente, y... excelente. ¿Sí? La verdad, estoy, bueno, encantada con sus presentaciones. Más que pregunta, yo la verdad es que quiero agradecerles que hayan aceptado nuestra invitación para abrir este espacio de conversación y abordar el tema. De, de la acción, la área de acción quinta de la recomendación UNESCO, este, que habla de la cooperación internacional. Entonces, a través de sus presentaciones nos queda muy claro cómo sí hay estos entrelazos entre todos los proyectos que hacemos. A mí, aquí pienso que en, en particular la región latinoamericana tiene una característica que nos distingue del resto del mundo que tenemos dos diferentes niveles de cooperación internacional, o sea, tenemos una cooperación internacional regional, que es más o menos de lo que hemos estado hablando, y luego la cooperación internacional de la región con el resto del mundo. Entonces, se me hace que son características únicas que hacen de nuestra región resaltar, que por eso era tan importante como les comentaba al principio, abrir este espacio en el que pudiéramos platicar de estas iniciativas en español para resaltar los esfuerzos y a lo mejor crear mancuernas de colaboración dentro de nuestra región para poder crear estas nuevas mancuernas de colaboración con el resto del mundo. Entonces yo más que pregunta era agradecerles de veras este espacio de conversación, como lo comentábamos al principio, eh, se, estar, eh, se grabó esta sesión y queremos invitar al resto de la comunidad a abordar eh, la conversación y contribuir también sus esfuerzos para hacer la región un poquito más, más fuerte. Este, entonces yo nada más agradecerles, pero cierro el micrófono y lo abro para alguien más si quiere hacer algún comentario adicional. Está en manos de ustedes, bueno. Sí, eh, no, pues sí. A, mí, a mí se me ocurrió... No, agradecerte pícaro Muchas Gracias. Se me ocurre que, que en este espacio también eh, valdría la pena mencionar, eh, y precisamente por un comentario que hizo hace un momento Virginia, la Escuela de Derecho de Autor eh, que uh -huh. recientemente lanzó Vía Libre, Vía Libre, una organización eh, de Argentina que lanzó un portal con una escuela eh, también desde una perspectiva de presentar el derecho de autor de una manera más equilibrada. Eh, quisiera pues dejar también dicho acá que es una iniciativa muy interesante que, que deberíamos estar eh, también pues promoviendo y, y usando en, en el sentido de lo que virginia estaba diciendo eh, no sé también quizás con este mismo eh, espíritu si alguno de los eh, conferencistas tengan otros proyectos que les gustaría comentar que nos permitan hablar como decía marcela de esta idea de cooperación y de y de eh, en la región esta temática cómo se está viendo con recursos a través de la red, por ejemplo. Eh, sí, yo quiero aprovechar para invitar a... tenemos nosotros un evento que se llama el Descubriendo la Ciencia Abierta, que lo lleva el Francisco Silva, o sea, es, algunos le conocen. Eh, es otro espacio que me parece de, que se ha vuelto muy rico para hablar con académicos sobre ciencia abierta. Hicimos una encuesta hace un, unos meses, para darnos un poco más de argumentos para hacerlo y veíamos que hay un gran desconocimiento por parte de la comunidad académica acerca de temas de ciencia abierta, de ciencia ciudadana, de educación abierta, de recursos educativos abiertos, y es importante no solamente hablar temas de educación en los niveles más iniciales, sino como un todo general. Es, bueno, vamos a ese tipo de actividades, se ha vuelto bastante regional, eh, tenemos mucha colaboración de profesores de todo el, de todo el continente que, que lo ha he hecho bastante rico para intentar motivar a académicos, a la comunidad en general, ¿no? Que hacer ciencia abierta es una buena práctica para las condiciones que tenemos en la región y en general como una estrategia, de, una estrategia integral de desarrollo y nada, pues todo está en el canal del OpenLAVA y les voy a pasar la paginita y ustedes pueden ingresar, vamos a tener la segunda sesión de este año empieza este mes, creo que la siguiente semana, entonces también les invitamos a que puedan darse una vuelta por allí Perfecto, mil gracias Iván eh, ¿Alguna voz se le ocurrió otra? Eh, sí, dos cosas eh, hay una ahora que nombraste el el, el el sitio web de derechos de autor.org.ar, hay una herramienta que me parece que es muy importante que se visualice a nivel Latinoamérica, porque, eh, la voy a dejar aquí en el, en el sitio, es un sitio de reporte de baja de contenido, que no tiene por qué ser solo reporte de baja de contenidos de personas de Argentina, al revés, en realidad estamos contribuyendo a, a, a sumar información a este equipo de Argentina de Fundación Vía Libre para que puedan eh, analizar qué pasa con la baja de contenido a, a, en plataformas eh, en general, o sea, en las grandes plataformas en eh, Latinoamérica. Así que me parece muy interesante eh, difundirlo aquí y difundir, eh, que ustedes puedan difundirlo a, a, en sus diferentes comunidades. Eh, para que se sepa que existe esto, reportar, eh, y específicamente baja de contenidos. Y lo otro es que la semana que viene estamos lanzando en Uruguay una, una plataforma abierta de reforma en derecho de autor, de pronto no es de interés para todo el mundo, porque es una plataforma que tiene que ver con la reforma de la ley de derechos de autor uruguaya, pero vamos a estar en, con Datisoc en redes invitando a que el 6 de octubre, eh, a las 6 de la tarde de Uruguay, eh, se, se, se puedan unirse a, a esta plataforma que lo que hace es analizar qué pasa en Uruguay y qué propuestas hay. Eso. Precisamente en esa línea yo quisiera decir, en Carisma Dentro de Poco vamos a publicar un informe que busca recoger casos eh, de bajada de contenidos o de cancelación de cuentas que afectaron en forma desproporcionada eh, las, las actividades durante la pandemia actividades digamos de derechos <ríe> en la pandemia eh, poniéndoles cara no como eh, el tipo de derechos de cultura a, a poblaciones vulnerables etcétera eh, porque también como lo decía Patricia eh, el tema quizás es que la, la bajada de contenidos afecta de manera desproporcionada creo yo a personas anónimas o sea cualquiera puede sufrirlo y le, le afecta más a estas personas. Eh, termina siendo un ejercicio de, de, como de, de ay, enforcement, de cumplimiento de la ley de derecho de autor eh, bastante exagerado. Entonces, me parece interesante mencionar eso. Bueno, realmente estoy sorprendida porque normalmente la, estos, estos seminarios son un poco más largos porque las intervenciones se demoran pero hoy la puntualidad nos tiene eh, comiendo un poco de tiempo. No he visto más, eh, más, re, más, preguntas. Ah, ahí está el chat. Eh, estamos justo en tiempo, Karol. Perfecto. Entonces, o sea, dime. Sí, o sea, estamos 10.30 treinta el tiempo del del cierre de la Entonces, sesión. O sea que estamos dice. puntuales y todo. Como lo somos. Perfecto, mil, mil gracias entonces Marcela, eh, ya te cedo para que cierres entonces y muchas gracias Virginia, Iván y Patricia, todos los días aprende algo, muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias Caro por tu excelente moderación, gracias eh, Patricia, gracias Virginia, gracias Iván por compartir con nosotros estas historias que ojalá continuemos conversando en los días venideros. Les mando un abrazo con mucho cariño y pues seguimos conversando.